Siento que muchas gracias por la, por la invitación tanto a EAPN como a todo el equipo de EAPN y, y, y un placer estar con, con vosotras y con vosotros. El tema de los fondos que mencionas, además vinculado a la garantía infantil, ¿no? que mencionaba ahora Alicia, es algo fundamental eh, porque la recomendación a la que hacía referencia ahora Alicia, ¿no? que se aprobó en el mes de junio, es una recomendación que establece la garantía infantil europea, y es una recomendación vinculante para España, para todos los Estados miembros. Esto yo creo que es eh, fundamental, porque lo que viene también a señalar es que hay un compromiso eh, ineludible por parte de España en destinar al menos un 5% del Fondo Social Europeo Plus a la lucha contra la pobreza infantil. Este es un compromiso que tenemos que asumir como, como país, que, que significa que al menos 527 millones de euros eh, de los fondos se destinarán a, a esa lucha contra la pobreza infantil. Y digo al menos porque efectivamente eh, tenemos que ver cuál es la, fórmula, la mejor fórmula para vincular otros fondos existentes ¿no? y otros eh, ingresos tanto europeos como, como del Fondo Social como, como de otros fondos eh, pueden eh, contribuir ¿no? a, esa, a esa lucha contra la pobreza infantil que es fundamental y que, y que además en España es especialmente preocupante puesto que somos el tercer país ¿no? que, que tiene unas tasas de pobreza infantil más elevadas. Y esto eh, es algo que, que también va directamente implicado a todo el tema del, del plan por el, por el pilar social ¿no? que estabais mencionando y que, y que desde la Comisión se, se plantean dos escenarios para, para los Estados a la hora de, de poder reducir ¿no? lo que son los, las tasas de pobreza, por supuesto también incorporando las tasas de, de pobreza infantil. Y desde ahí, bueno, pues España ahora mismo eh, tenemos eh, dos compromisos fundamentales. Uno tiene que ver con el plan de acción eh, frente al pilar. con el social y otro tiene que ver con el plan de acción en la, en la garantía infantil europea. ¿no? Y es en esta garantía infantil europea, en este plan de acción de la garantía infantil europea, donde tenemos que ir eh, materializando y vinculando todos estos fondos que, que comentas, ¿no? tanto los del plan de recuperación como el Fondo Social Europeo. Es, es muy importante el, el que tengamos eh, en mente la Garantía Infantil Europea porque, eh, bueno, pues como comentaba Elena, la, la Comisión es clara en, en las indicaciones que da respecto a cuál es el objetivo de, de este instrumento. ¿no? Un instrumento que en parte ya viene recogido en la Estrategia de Derechos de la Unión Europea y que también, eh, bueno, pues sabemos perfectamente que es, que es un, un elemento fundamental en el, en el, pilar, de, en el pilar social, ¿no? Y es importante que lo tengamos claro porque eh, nos pide que, que las medidas que eh, pongamos en marcha o que financiemos o que eh, articulemos a través de la garantía infantil son medidas que tienen que garantizar el, el acceso universal, el acceso eh, en igualdad de oportunidades a todas las niñas y los niños en derechos fundamentales básicos como son la salud, como son la educación, incluyendo los primeros cuidados y todo lo que tiene que ver eh, con, la, con la actividad escolar, eh, incluyendo también eh, el acceso a la parte eh, vinculada a la alimentación, incluyendo también el acceso a la vivienda. Esto supone un reto enorme porque como país, lógicamente, eh, eh, lo que tenemos es ahora mismo una oportunidad de destinar un fondo específico para, para este tipo de políticas, para políticas públicas dirigidas eh, a, a reducir las tasas de pobreza infantil en el acceso, garantizando el acceso a estos servicios básicos que son fundamentales, y es un reto, además, que tenemos que realizar en coordinación y en colaboración con las comunidades autónomas. ¿no? Desde ahí, uno de los aspectos fundamentales eh, en los fondos europeos y, y en todas las eh, acciones que estamos emprendiendo en el marco de los planes nacionales y de las estrategias también nacionales que, que se están eh, estableciendo desde la Dirección General y desde el Ministerio de Derechos Sociales, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con los mecanismos de gobernanza en los que eh, las decisiones que se vayan a tomar tienen que respetar estrictamente lo que es la distribución competencial y territorial de las materias en las que hay que incidir y en las que hay que establecer medidas políticas y medidas públicas, pero también en esa gobernanza tenemos que, dentro de ese marco de respeto, ser capaces de llegar a acuerdos, de llegar a consensos que contribuyan a que las medidas vayan todas en la misma dirección. ¿no? En, en nuestro caso tenemos la, la inmensa suerte, o, o no la inmensa suerte, porque es fruto de muchísimo trabajo de que eh, la reciente ley aprobada hace, en el mes de junio sobre, sobre protección integral a la infancia frente a las violencias establecía la necesidad de la creación de una conferencia sectorial de infancia-adolescencia, y adolescencia, que es un órgano eh, de cogobernanza entre las comunidades autónomas y, y las administraciones públicas eh, a nivel estatal y también a nivel local, que hasta ahora no existía y que es clave porque en, esta, en este órgano de, de, de alto nivel político se tienen que abordar todos aquellos aspectos que afecten a los derechos de la infancia. ¿no? y Por lo tanto, estamos ya ante, ante una facilidad enorme eh, a la hora de poder gestionar y tomar decisiones que, que tengan que ver con el plan de acción y que tengan que ver con las medidas que hay que poner en marcha para materializar esa inversión pública en la que efectivamente la, la inversión económica, tanto en, en materia de familia como en materia de infancia, es, es algo que también eh, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Derechos Sociales estamos tratando de impulsar, ¿no? Es, es fundamental eh, también tener en cuenta que para la garantía infantil y para, y para la distribución de esos fondos y para la efectividad de todas estas medidas que queramos incorporar en el Plan Nacional de Acción, eh, la participación de la infancia... Eh, es clave. ¿no? Y De hecho, la propia recomendación de la garantía infantil eh, establece que es eh, importantísimo que se cuente con la participación de la infancia tanto en la elaboración del plan de acción como en lo que es, luego, la implementación de la garantía infantil. Y, nuevamente, a través de esta ley que, que ha sido fundamental, porque es la única ley que, que, que a nivel eh, eh, internacional, aborda la atención integral a la infancia, se incorpora una medida en una de sus disposiciones adicionales, que es la de la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, eh, que es un órgano formado por 34 niñas, niños y adolescentes, que, que la orden salió publicada en el mes de septiembre y que la semana pasada misma pudimos celebrar la primera sesión de, de Constitución. ¿no? Con lo cual, bueno pues lo que estamos haciendo en, en, desde el Ministerio y en concreto desde la Dirección General es tratar de tomar medidas que también eh, refuercen lo que es la estructura eh, a partir de la cual luego hay que, hay que implementar todo lo que es la garantía infantil y todo lo que son las medidas y las políticas públicas que van a, a, van a llevar a, van a llevarse a cabo a través del Plan Nacional. ¿no? Desde la Conferencia Sectorial, el Consejo Estatal de Participación, el asegurar ese 5% mínimo de, de inversión de los fondos, del Fondo Social Europeo Plus, teniendo ya claro eh, que van a ser 527 millones, que además con la aportación que hay que realizar desde, desde España eh, a, nivel, a, a múltiples niveles pues va a superar los 700 millones de euros. Eso no quiere decir que, que solamente vayamos a aportar un 5% del Fondo Social Europeo, sino que veremos, efectivamente, cómo Vamos a van a vincular esas medidas pero además también hemos tenido eh, hemos tomado la decisión de que, de que la coordinación de la garantía infantil europea la coordinadora de la garantía infantil europea sea la persona titular de la dirección general de derechos de la infancia y en este caso bueno pues eh, eh, está asignado esa, esa responsabilidad está asignada a mí pero, pero es fundamental no como, como en esta centralidad que queremos eh, dar a la infancia en las políticas públicas eh, el, el hecho de que el, pro, el papel protagonista lo tenga la Dirección General de Derechos de la Infancia eh, está también eh, haciendo un, un gesto simbólico y no tan simbólico, puesto que las competencias son, son claras, ¿no? de que es eh, muy importante que todo lo que sean las medidas en la lucha contra la pobreza infantil partan de los derechos de la infancia. ¿no? Ya para, para no extenderme mucho más, en, en este sentido de, de partir de los derechos de la infancia, desde la dirección, estamos en los trabajos ya finales, ojalá que, que los terminemos muy prontito, de la Estrategia de Derechos de la Infancia y Adolescencia, como bien sabe, eh, yo creo que casi todo el mundo que esté asistiendo a esta, a esta jornada, en el 2002 la, el Comité de los Derechos del Niño nos hizo una recomendación muy concreta de que era muy importante una estrategia global eh, que, que, que recogiera políticas eh, integrales eh, basadas en los derechos de la infancia, los derechos de la Convención de los Derechos del Niño eh, para que España pudiera desde ahí impulsar todas estas políticas. Ha habido dos planes eh, estratégicos nacionales, eh, eh, bueno, pues que el último finalizó en el 2016, creo recordar, y teníamos pendiente eh, renovar esos planes o apostar por algo que se asemejara más a la recomendación que nos estaba haciendo el Comité de los Derechos del Niño en 2002, que es una estrategia global. ¿no? Y en esa estrategia global, hasta el 2030, hay ocho ejes eh, eh, estratégicos, hay ocho áreas estratégicas que se, que se van a impulsar, ocho áreas estratégicas que, además, están basadas precisamente en la Convención de los Derechos del Niño. ¿no? Eh, es cierto que, que, que el cómo construimos los relatos y las narraciones son, es muy importante y en ese sentido eh, es, es sin duda cierto que hay que garantizar la protección de la infancia pero porque hay que garantizar la protección de los derechos de la infancia y no podemos perder de vista esta mirada de derechos porque en la medida en que, la, en que incorporamos esta mirada de derechos de la infancia, lo que tenemos es que proteger los derechos de la infancia, incorporamos también la mirada de que son sujetos de derechos ¿no? y que en ese sentido eh, ellos tienen que participar en las decisiones, tienen que ser parte también de las consultas públicas, por eso es muy importante ese Consejo Estatal de Participación y que también tenemos que, que, que tener en cuenta esas opiniones. Eh, para, para poder establecer las, las políticas ¿no? y entonces esa mirada de derechos es clave porque entre, entre otras áreas bueno, pues está lógicamente la, el área que quiere luchar contra la, contra la pobreza y la exclusión, pero hay otra serie de áreas que al final lo que nos vienen a decir es que ese, son, están todas interrelacionadas, que es imposible, eh, pues como bien refleja la recomendación de la Garantía Infantil, hablar de derechos y hablar de pobreza infantil o luchar contra la pobreza infantil sino no hablamos de salud y también de salud mental, de salud física, de salud en un sentido integral, de entornos saludables, de lo importante también que es cómo están construidas las ciudades, qué espacios dejamos para que las niñas y los niños tengan eh, posibilidad de, de jugar ¿no? y de estar eh, en ese sentido disfrutando de, de un ocio saludable ¿no? eh, y gratuito, por supuesto. ¿no? Y también incorporar otros elementos como tienen que ver lógicamente la lucha contra la violencia, contra la discriminación, contra la estigmatización que sufren muchos chavales. Ya voy a terminar porque no, no quiero enredarme. ¿no? Dentro, simplemente señalar que dentro de, de esta estrategia hay, un, hay, un, hay una de las áreas que tiene que ver con, la, con una de las recomendaciones que también nos hizo el Comité de Derechos en 2018, que es eh, la necesidad de estar muy atentos a la infancia institucionalizada. ¿no? Cuando hablamos también de pobreza infantil, cuando hablamos de exclusión social, tenemos que poner la mirada y tenemos que poner el foco en, en esa interseccionalidad de la que hablaba eh, anteriormente la directora de, del Instituto de las Mujeres, ¿no? y al poner el foco en la interseccionalidad e incorporar factores que tienen que ver con el género, pero que también tienen que ver con la clase y que tienen que ver con la raza, nos damos cuenta de que hay infancias, hay, hay infancias que están en situaciones de mucha desventaja en las que los datos de la pobreza eh, reflejan una intensidad preocupante, ¿no? Y en ese sentido la infancia institucionalizada eh, para nosotros también es una es una enorme prioridad, ¿no? Y desde ahí, eh, dentro de lo que es el plan de recuperación y en el componente 22, que es el componente a través del cual queremos hacer una estrategia de desinstitucionalización, eh, bueno, pues estamos incorporando la posibilidad de financiar proyectos innovadores que, que incidan tanto en la prevención de la institucionalización, en el, en el buen acompañamiento en las comunidades a la infancia, en el buen trato dentro de las familias, en el marco de la parentalidad positiva que viene recogido en la LOPIBI, pero también trabajar dentro de los centros para que las cifras de, de, de infancia institucionalizada eh, se reduzcan, porque ahora mismo son absolutamente inquietantes, y lógicamente apoyar muchísimo lo que es el acompañamiento en esa transición a la vida adulta. ¿no? También son políticas de lucha contra la exclusión y contra la pobreza, y desde ahí vamos a utilizar los, los fondos europeos, el plan de recuperación, para, para potenciar la, los proyectos innovadores que, que nos permitan transformar las políticas en, en, en otras que, que, que garanticen estos derechos de, de chicos y chicas.